Y hola, ¿qué tal, ranitas del canal? Aquí que play un nuevo video para ustedes. Hoy estamos en un nuevo video, Reacción, si ¿sí, ranitas. Me he puesto a investigar en YouTube. Comics, track comics, comics, comics, comics, comics. Un montón de comics. Hasta que me topé con uno que, wow, yo quiero que ustedes lo vean. Así que vamos con la intro y luego con la reacción, ok, ranitas. Vamos. Uh. Vale, comienza el cómic. Ahí está Mike, como pensando en Trolino. Oh, un brazo... ¿Será el brazo? Así el brazo de Trolino tomando el de Mike. Se sonrojan. Alguien se sonrojó. ¿Vale? Lo tomó. Dice, quiero presentarte a... Dice Trollo. ¿A quién Trolli? A mi novia. Oh, Trolli tiene novia. Bueno, a ella, ¿no? Oh, Mike está llorando. Mike, ¿qué pasa? Dice Trollino Se va. Se va a Mike o okay? qué? Mike. Después. Oh, May está llorando. Qué pegado. May está bien. May dice, Troll tiene novia. Ay, llorando dice. Pero no te preocupes. Por mí está bien, Fletch. Ok. Fletch ahí se alegra. ¿Y qué pasa si me preocupo por ti demasiado? Oh, hola. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se besaron! ¡Y que le haces real! Miren, chicos, se besaron juntos ahí, qué bonitos. Alguien. Oh. Cayeron, oh, oh no eh, Estoy como, estoy como el raptor Dice, raptor No es lo que crees, tranquilo, no se lo diré A troll, dice el raptor Al, al día, sí, al día después al Día siguiente, troll, no te enojes Por lo que te diré Oh, que irá, que irá No, ya acabó No ¡Ah! oh, ranita, en serio, esto Esto, esto, fue muy A ver, cómo le digo Muy Impactado, me quedé muy impactado, ¿sabes? Con, con este beso, o sea, Trollino ya le engañó a Mai con un con Ella, que es su novia Y entonces Play lo recogió y lo besó, entonces ¡Miquel es real! Troll, Real, será que se acabó? Dígame en los comentarios si Miquelino se acabó y Miquel es real Yo quiero saber todo eso, ¿vale? Entonces coloque en los comentarios eso Si Miquelino se acabó y les es real o cuál es real, ¿vale? Así que ranitas, hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar tu like, compartir, eh, suscribirte si no estás suscrito, ¿vale? Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.